Hemos otra vez. Claro, eso es lo que hemos hecho. Entonces, una cosa muy gorda que me entera. Esto es muy gordo. Muy gordísimo, muy gordísimo. Es lo más gordo que, que me entera. A ver, vosotros... ¿Qué ¿Vosotros? hago en la puta piedra esta? No encuentro la postura, ¿Vosotros creéis que la tierra da vuelta alrededor del sol? Oye, me he venido en el autobús con un tierraplanista. ¿Es tierra planista, sí, ¿Es planista también? Sí. sí? Se está extendiendo, se está extendiendo. Soy, soy pronto dominaremos el, pronto dominaremos el mundo plano. Sí, sí. Y, ¿Y ya te ha convencido, no? No, no, no del todo, la verdad. Igual es sí. que la no me lo ha explicado bien. Pero tú eres una globi, entonces. Sí. Las globi son los que creen que la Tierra es un globo. eres sí. una globi? Sí. Mira, hombre, con lo simpática que a veces pues, tenemos fallos, todo el no, mundo no, tiene fallos. Nadie es perfecto, ahora y pero tú tú lo obvio, obvio, eso ya está pasado de moda, eso no se lleva. Ahora no se lleva. Es el lobby. Entonces. Hola. Claro, Me voy a ir ya. Venga, oye, este es el can cantado. Santi Bailón. Ha eh, inaugurado no una nada. discoteca ahora hace poco. Adiós. Venga Santi, saludos. Salud. Ha inaugurado, con el móvil ha inaugurado, inaugurado una discoteca. Entonces. Eh, ¿Tú crees que la Tierra da vuelta alrededor del Sol? A mí me da igual, Gandhi. <risa> <risa> parece, parece que da igual, pero no da igual y ya veréis por qué. ¿Tú crees que la Tierra da vuelta alrededor del Sol? ¿Sí o no? Responda a la pregunta. <risa> en principio sí. En principio sí. En principio sí. ¿Tú también crees que la, vuelta, la Tierra da vuelta alrededor del Sol? Sí. ¿No? ¿Sí? ¿Creéis eso, no? Sí. Bien, pues hay que sepáis que tenéis una fe, una fe ciega, porque ...lo que veis... ...no, no es ciega... Es, ...es peor... ...porque la fe ciega es creer en algo que no ves ...¿no?... ...pero, pero esto es la fe contra ciega... ...porque tú ves no, lo contrario... ...o sea crees lo contrario de lo que ves... ...tú ves que el sol se mueve... ...pero tú crees que no... ...que es la Tierra la que da vuelta alrededor del sol... ...que tú te mueves alrededor del sol... ...es una contrafe... O sea, ...es una contrafe... ...porque es más allá de creerse... Es que, ...es que lo ves... ...y lo que ves... ...no te lo crees... ...y te crees una película que te han contado... ...la ciencia... ¿Quién es la ciencia? ¿La conoces toda la ciencia? ¿Conoces toda la ciencia? ¿Alguien conoce a la ciencia? ¿Alguien ha hablado personalmente con la ciencia, cara a cara? ¿Alguien da la cara por la ciencia? Bueno, dar la cara sí la dan, ¿eh? ¿Quién? ¿Quién? Los ¿Qué es científico? ¿Todo el mundo dice los científicos? Dime uno. ¿Es que Dime uno. Anónimo. Eh, eh, los científicos no te puede, no puede hablar con ninguno en concreto, porque son los científicos. ¿Entonces? No, no. ¿Quién da la cara por la ciencia? ¿No podéis decir ni un solo científico? El, el Vaticano, tiene el, el, la Carlicía Católica tiene el Papa. ¿Quién tiene la ciencia? ¿Nadie? ¿Nadie da la cara? ¿Por qué tanta cobardía? ¿Por, ¿Por qué? ¿Por qué tanta cobardía? El único que daba la cara por la ciencia era Stephen Hawking, pero ya palmado. ya nadie da la cara por la ciencia. Ya se ha no hay portavoz, se ha quedado sin voz. La ciencia no tiene voz, solo tiene rumores rumores, como por ejemplo, que la Tierra tira alrededor del Sol, que es un burdo rumor. Y entonces, ¿ustedes creéis que la Tierra, el Sol es el que tira alrededor de la Tierra? Hombre, pero no lo ves tú, pero no ves tú que se mueve, coño. Pero, pero tú, ¿tú qué ves? también se mueve, también se mueve. ¿Eso lo has visto tú? Entonces, ¿por qué me hablas de cosas que no has visto? O sea, dime de lo que hayas visto tú y te creeré más de que si me cuentas películas que te han contado en el colegio o la NASA o en las películas de Hollywood o el televiario, ¿quién te ha contado lo que tú sabes? ¿Lo sabes porque lo sabes o lo sabes porque te lo han contado? ¿Y quién te lo ha contado? Ni siquiera sabes quién te lo ha contado. ¿No recuerdas quién fue el primero que te Yo, El único tiraplanista que conozco eres tú. Y eres muy beligerante. No sé si en general lo son todos. porque que te ha tocado a y era así también porque este al final... Bueno, es que no le A ver a veces le doy la razón ya por de... terminar, digamos, pasar el capítulo. Pero, coño, es que no la tengo la razón. No, sí, me da igual. Pero... No da igual, pero bueno. Eh, eh. No da igual saber por qué. Este es el punto principal. No da igual porque si tú crees que el sol es el centro y tú no, ya estás descentrado el centro está a tomar por culo, no lo tienes tú el centro no está en ti, la ciencia no dice que tú tienes un centro dice que la vía láctea tiene un centro y que nosotros giramos en una órbita alrededor de un centro que está a tomar por culo, nos, nos descentraliza y nos descentra con esa creencia que se basa en lo que dio la veo ...por un telescopio, que era el primero o el segundo de la historia... ...que tenía los aumentos de un telescopio que puedes comprar ahora en un chino ...ese colega vio una movida que se movía Venus alrededor del Sol... ...y dice, pues si se mueve Venus alrededor del Sol, por pues la Tierra también... ...y a partir de ese colega, el santo Galileo Galilei... ...se establece en el heliocentrismo ...y ahora crees lo contrario de lo que ves... ...o sea, esta religión de la ciencia es muy flipada... Yeah. <laughs>